Dice ella, Lady, es puro veneno Focca, esos ratas que pelean por el terreno No me hablo con nadie, almacenamiento ya no El viento me... Si sí, yo estoy haciendo historia Le duele la realidad y eso es lo que más odia he me lleva el juego de popo por no jodan Sin necesidad de los diamantes Estoy más brillante que el sol Cagan el respeto y después no dicen nada